En su libro Think and Grow Rich, Piense y Hágase Rico, el autor Napoleón Hill dice lo siguiente, Tú eres el amo de tu destino. Puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer de tu vida lo que quieras que sea. De eso se trata este audiolibro. Es una guía para ayudarle a controlar su destino mediante el uso de afirmaciones poderosas que enfocarán su mente en lo que usted desea. Estas afirmaciones funcionarán como guía, siempre ayudándole a enfocarse en el lugar correcto para hacerlo llegar a un determinado destino. Ese destino al que este audiolibro tiene como objetivo guiarlo es a la abundancia de salud, riqueza, amor y felicidad. Antes de comenzar, recuerde lo siguiente. Regocíjese ahora aprendiendo a disfrutar cada minuto de su vida. Deje de esperar por algo fuera de su propio ser para que lo haga feliz algún día en un futuro lejano. Reflexione sobre lo precioso del tiempo que tiene usted, ya sea en el trabajo o con su familia. Disfrute cada minuto de ello, ya que nunca regresará. ¿Cómo utilizar las afirmaciones de forma efectiva? 1. Declarar la afirmación en tiempo presente. Su objetivo es sentir que ya tiene las cosas que desea, sin importar las circunstancias externas. Esto le ayudará a atraer lo que quiere en el presente. 2. Sus afirmaciones solo deben contener palabras positivas. La razón para evitar palabras negativas como «nunca» o «no» es que su subconsciente no puede procesar las palabras negativas. En su lugar, elimine las palabras negativas. Por ejemplo, una afirmación que dice, no soy pobre, se convertirá en soy pobre, que es lo contrario de lo que usted quiere. 3. Las afirmaciones deben ser específicas y tratar con un objetivo a la vez. Puede tener varias afirmaciones sobre diferentes temas, pero el objetivo es mantener la afirmación individual enfocada. 4. Se recomienda practicar una afirmación al menos 20 veces, 3 veces al día. Continúe con esta práctica hasta que su mente acepte completamente la afirmación como verdadera. Una vez que lo haga, repita la afirmación de manera continua para reforzar el efecto de esa sugerencia. Esfuércese por hacer que el uso diario de las afirmaciones sea una práctica de por vida. Tenga en cuenta estas ideas importantes y respételas cuando cree una afirmación personal. Esto asegurará que afirma las sugerencias correctas y lo preparará para el éxito.